manera fácil de hacer esta hora santa muchas personas no hacen la hora santa porque exageran en las dificultades de esta práctica es pues bueno saber que este piadoso ejercicio no siendo obligatorio puede practicarse a toda hora y en toda hora agrada al corazón divino del maestro sin embargo es mejor cumplirlo sea a la hora indicada por jesucristo sea a la hora puesta del sol o después no es de rigor ningún lugar ninguna actitud. es indiferente que sea en la iglesia en la casa yendo de camino estando de rodillas sentado o de pie es también permitido dividir esta hora en diversos ejercicios de piedad por ejemplo pueden leerse durante un cuarto de hora algunas meditaciones sobre la pasión un segundo cuarto de hora se cumplirá el meditar lo que se ha leído un tercer cuarto de hora en hacer el viacrucis y el cuarto que resta se rezará el rosario de los siete dolores de maría en una palabra cada cual puede rezar las oraciones que agraden más a su devoción este es el momento favorable para pedir por la santa iglesia por nuestro santo padre el papa por la propia familia por la propia propagación de la fe por la conversión de los pecadores, por los agonizantes, por las almas del purgatorio y todos los demás piadosos fines y necesidades. Se ve pues que la hora santa así comprendida puede fácilmente practicarse en común en el santuario de la familia de ese modo será aún más agradable al corazón de jesús quien ha dicho en el evangelio cuando dos o tres de entre vosotros se reúnan en mi nombre me encontraré en medio de ellos se podrá también destinar a la hora santa el tiempo empleado para confesión al entrar en la iglesia hacia la tarde Imagínate que acompañas a Jesucristo yendo al huerto de los olivos, llegado al lugar santo, acuérdate por el examen de conciencia de los pecados que has cometido y que están ya presentes. Al Espíritu Divino del Salvador, en el momento de su agonía, llora con él haciendo fervientes actos de contrición. Después declara los pecados al confesor como si fuera el mismo Jesucristo. Por fin, cumple la penitencia impuesta y toma de nuevo la resolución de no caer más en las faltas que han causado tantas amarguras a este corazón tan digno de amor. ¿No sería este un excelente método para hacer la hora santa y la confesión al mismo tiempo, que sería muy fácil muy fructuoso y al alcance de todo el mundo. Para facilitar cuanto sea posible este precioso ejercicio, ofrecemos aquí 12 meditaciones y de las obras de San Alfonso sobre las aflicciones del corazón de Jesús en el huerto de los olivos. Damos 12 porque tenemos sobre todo en vista la celebración y la comunión del primer viernes del mes del cual la Hora Santa será como la preparación natural. Por tanto, recomendamos a los fieles, aún a los más ocupados, no sean remisos en ofrecer este homenaje al Divino Corazón que tanto les ha amado. La Hora Santa será para ellos una escuela de las más grandes virtudes un tesoro de gracias inapreciables una puente de consuelo con frecuencia muy necesario en este valle de lágrimas y por fin una prenda de protección especial de parte del corazón de jesús entonces el salvador ya no dirá más con el profeta He buscado a alguien que me consuele y no lo he hallado, sino que verá en nosotros la realización de estas palabras del Espíritu Santo será consolado en sus siervos».